Hola qué tal amigos de YouTube, bienvenidos una vez más a mi canal y el día de hoy vamos a probar otra demo De este que se llama Josh Journey Dark Next Totems Este videojuego es otro videojuego de Brasil así que hemos tenido últimamente una racha de juegos de Brasil Esto, Este juego es otro juego que ya salió, o sea, este salió el año pasado si no estoy mal ya les digo a ver, dice que salió el 15 de octubre del 2022 y bueno dice que es un, jue es un juego que dibujado a mano, un beaten up dibujado a mano en donde cuatro valientes héroes eh, deben utilizar sus habilidades para vencer al monstruo, a los monstruos eh, de pesadilla usando eh, combos especiales en un juego tipo cooperativo, o sea al parecer el juego se puede jugar solo, pero también se puede jugar eh, en cooperativo, o sea, con amigos o con un amigo, no no sé si varios amigos o un amigo, Esto, el estudio creador de este videojuego es Provincia Studio. así por encima lo que mire, esta gente de Provincia Studio no solo hace juegos, sino hace ilustraciones y hace filmes animados, por eso el estilo de animación tan interesante que tiene este, este jueguito y que me llama mucho la atención. <risa> Entonces pues vamos a probarlo, vamos a jugarlo A ver cómo es la historia El juego tiene eh, pocas reseñas Pero en su mayoría son positivas Por lo menos en Steam No sé en qué otras plataformas están eh, Pero sí sí se ve atractivo eh, Bueno como pueden ver Efectivamente es para dos jugadores Aquí por ejemplo Voy a elegir a Josh le doy confirmar. Y él... Ah, puedo elegir como un orden de héroes, de cómo deben aparecer. Ok. Ahí me daba la opción de que un jugador 2 se uniera. Obviamente como estoy jugando el juego solo, pues no puedo integrar a otro jugador o compañero. Eh, sí, dice. Es que se nota... Eh, la influencia de la parte artística y de ilustración que este estudio tiene. Bueno, empezamos con Josh. Y dice, puedes cambiar héroes en cualquier momento durante el juego. ¿Y cómo los cambio? Ah, ok. Con LB y RB. Cambio entre los cuatro héroes que hay. Ok. También puedes seleccionar directamente un héroe específico. Ah, con R. Ok, cada uno se selecciona con... Ok. Ok. Mm, interesante Salta con A Presiona X y Y para ejecutar el primer y segundo ataque Ok Ah, qué bien, sí el, el Y es el ataque como pesado Wow ¿Qué es lo que tiene el árbol? Puntado Gus, hola mis valientes héroes Debemos empezar un nuevo viaje No te preocupes porque estaré aquí contigo Ten cuidado, Bici, la sombra oscura está atacando de nuevo. Pon a prueba tus combos y destruye esas criaturas. Hablaremos pronto. Golpea a los enemigos hasta que tengas energía. Eh, de esta manera puedes usar tu ataque especial presionando B. Ok. Bueno, está muy ché... O sea, yo no soy muy fan de los beaten-ups, pero esto este juego me parece muy bonito por su estilo de dibujo y también por el hecho de que podemos cambiar entre varios héroes para usarlos en la batalla ahora dice que puedo usar el especial ya lo tengo cargado wow es un remolino está genial <risa> ok cada que él tenga cargadita su, su, su rayito es porque ya puede soltar el especial a ver, a ver, ¿qué hay por acá? Gus, de nuevo, ¿puedes ver ese tótem en el fondo? Esa es la razón de todo este lío aquí en la provincia. ¿Cuál tótem? Ah, ese de allá. Se siente como una película animada. Si queremos proteger la provincia del viento, tendremos que destruirlo. No será, la, no será una uma, dice aquí uma en la traducción, pero es una tarea fácil. En cuanto a esos lagartos estén arrastrándose por ahí, aquí vamos Parece que está en la cima de la colina púrpura, al final de la provincia del viento Y Melina dice, vamos para allá Bueno, vamos a intentar usar los otros compañeros, a ver, quiero ver sus poderes A ver, vamos Melina, baja Tan chévere como se ve, se va acercando, se va alejando Uy, está el poder de ella porque es de distancia. ¿Y maneja como el agua? ¿O es mi impresión? ¿Esto qué? Esto es como para curar. <risa> A ver cómo es el ataque. Ah, sí, es también como. ¡Wow! Era malo y se volvió bueno. Ah, boté la habilidad para donde no era. Ya me di cuenta que la habilidad de ella como que tira un remolino al suelo. Vamos a usar el de él, porque el de él sirve mucho cuando hay hartos personajes. Ay, párale patito con hachas. Es un patito con hachas o no sé qué bicho es, pero ya después de que lo deja de dominar la... El espíritu maligno se vuelve bueno, ¿sí ven? No, <risas> oh, pendejo. A ver. ¿Qué se viene acá? <risas> a ver, de nuevo los agarro. Y adiós. Uy, qué combazazos, mira con combazazos. Otra vez usted del hacha. A ver, vamos a cambiar de personaje vamos a utilizar un poder. ¡Wow! ¡Qué chévere! Poderes de tierra. ¡Uh! Pero son un poquito demorados. Y como que pueden eh, fallar el, el acertar. Pero ahorita de nuevo botamos la habilidad de él. Está muy buena. Él es Farquaad. ¡Ay! ¡Ah! Me puedo hacer daño con esas cosas. No me fijé Oh oh, que vine acá Allí hay un barquito en el fondo Me gusta cómo tiene vida el entorno del juego. Adiós perro Uy, le hace doble daño porque si él vuelve a caer sobre ellas <coughs> Bueno, Josh Vamos, Josh Quiero utilizar tu poder porque es que es muy bueno cuando son varios enemigos Eso es lo que quiero Está genial, está maravilloso este juego. Me falta usar el la habilidad. Oye, no se te olvide visitar mi santuario antes de continuar. Y ok, ¿cómo visito el santuario? ¿O para qué sirve el santuario? Habría que ver también. ¿Qué son malos? ¿Estos son malos? Ah, no, me asusté. Gus, uh, bienvenido a mi santuario, está protegido por la diosa Nafilis aquí en la dimensión del sueño Te explicaré cómo funcionan las cosas por aquí A ver, ok, muéstreme a ver Esta es la estatua de la diosa Nafilis Acércate a ella para recibir una bendición sanadora Ok, para sanar todos mis personajes Aquí están sus máscaras, mis héroes favoritos ¿Y para qué sirven? En caso de que alguno de ustedes sea derrotado durante las próximas batallas Pueden venir aquí y recuperarlas Ah, Ok Chévere. Y puedes adquirir nuevas habilidades en esta computadora. Se sí, diviértete. <risa> computadora. A ver, vamos a ver qué podemos mejorar en la computadora. Habilidades. ¿Pero qué? O sea... Corre la dirección a los enemigos. infligiendo mucho daño. Pero estas ya las tengo, ¿no? Son las habilidades que tengo. O sea, no entiendo... Bueno, seleccionar personaje, chorro de agua, si ya lo tenemos, este también ya lo tenemos, este también lo tenemos, este no lo hemos probado, pero ¿y qué? Ah, entiendo, a ver, con esas almas negras que hemos recogido compramos las habilidades que le, le vamos a dar a nuestro personaje, por ejemplo, el escudo poderoso ¿Cuánto vale? 5. Dice, absorbe y refleja cualquier daño frontal, pero tu espalda sigue siendo vulnerable. La espada voladora. Ah, vale 15, ¿no? Vamos, miremos el de ella. Carrera de hielo. Carrera direccional que deja una copia de hielo en el camino. Pero hace daño, no. Es solo como para escapar. A ver... Bueno. Tirón de lengua. Tire sus enemigos con la lengua y ejecute nuevos ataques después. Ah, para jalarlos hacia él. Está bueno. Y este, teletransportación, móvete más rápido usando un teletransportador plantado en el suelo. Nada, no. no, me gustó más el del tirón de lengua. Listo, ahora les doy confirmar. Volver, perdón. Oye, ¿adquiriste una nueva habilidad? Sí, vamos a testear. Ven y golpeame, soy capaz de soportarlo. Ah, podemos probar las habilidades con él. A ver, dice que es así, ¿cómo se usa? Ah, se usa, espero con el. Eh... Ah, sí, ahí lo jale. Sí, ahí lo jala y así no los puedo atacar de cerca. Interesante. Bueno, con esto me curo. Melina tiene que curarse. Yo también que se curen todos, mejor dicho. ¿Y qué más podemos hacer? Ya, ¿no? Lo de las computadoras y listo. Entonces nos vamos, ¿cierto? Nos saltamos aquí. Ah, ¿se de que quieres? sí? <risa> Listo, vamos al siguiente nivel, a ver qué pasa, <risa> vamos, bueno, nos falta probar a SOS, quiero probar los poderes de SOS, uy, qué chévere, me encontró el vibro y toda la cosa, algo está pasando en el pueblo, alcalde Cardel, por favor jóvenes guerreros, defiendan nuestra provincia de la invasión de estos monstruos, no puedo quedarme aquí y ver cómo en nuestra provincia, encontraré un refugio más seguro, buena suerte. Mmm, qué cobarde ese Farquharl se nota que tiene una personalidad así toda como dura ay, hijo de madre que me ah, él dispara bolas de fuego, ok what, que hice? ah, el plantaminas, Qué chévere no sabía que eso él podía hacer sin embargo los ataques bueno, para, para ataques a distancia lo mejor es alguien con ataques a distancia Uy, pero esta viejita se sí me está sacando la rabia Ya, cuchita Ah, es que era alguien poseído, sí, mira Ya está súper bien Uy, pero al SOS me lo tienen ¿Por qué no se vuelve? Ah, ya, ahora sí Ah, pero sí, o sea, los de ataque a distancia Me va a tocar atacarlos a distancia, Solo que. Wow, qué chévere, ahora ya entendí Es como un rayo de, de año, de bastante año me va a tocar cambiar de personaje. Ya, listo. <risa> si los hago golpear contra las barandas de madera, se hacen daño ellos también. ¿Sí ven? No, perro. O venga aquí a joderme la vida. Venga, y este no lo podemos recuperar. Ahí se quedó tira. Ah, sí, sí, sí, le podemos hacer algo, mire. Ah, sí. A la gente que estaría también la podemos recuperar. Esperen, ah, esperen, esperen. Ah, ya, ya, ya. Claro, mire, les recogemos las almas malignas. Esto qué, se puede romper. Has recogido el objeto definitivo utilizado en situaciones extremas de combate. Y qué es el objeto definitivo, dice. What? Wow, lo acabo de usar y efectivamente. Wow, qué poder, qué nivel de. O sea, hay objetos definitivos que combinados hacen un daño tremendo. ¿Y aquí qué? ¿Por dónde pasó? ¿Por acá abajo? Oh, ese ojo, ese ojo, ese ojo, ¿qué, qué pretendía hacer? Es un poco... O sea, el juego tiene una animación porque parte de esto es, es dibujado a mano y aparte animado y gráficamente también está muy bonito pero me gusta que las ilustraciones usadas son un poco surrealistas en algunos aspectos, sí, pero mantienen como una esencia de dibujo muy infantil. Algunos enemigos pueden atacarte desde el aire, pero también puedes atacarlos de vuelta. Simplemente salta y ataca presionando A y luego X para alcanzarlos. Ah, ok. Hay algunos que son elevados. Ah, es que ese ojo es malo. Ah, sí. Puedo, puedo en el aire... Atacarlo a ese ojo Uy es que es como un enemigo Oh pero acá rato invoca bichos raros Bueno lo bueno es que acá tengo eh, vida en caso de que se me agote Ah tengo que herirlos a ellos para poder herir el ojo El ojo se, se mantiene poderoso mientras mientras, te, mientras haya enemigos en el campo él se mantiene. <risa> se mantiene qué? Esto invencible, por decirlo así. Entonces solo cuando yo los hiera, yo puedo irlo a herir a él. Ahí puedo irlo. Ah, pero se cura bastante. Uy, cuando los golpeé contra la roca también les hice daño. Ah, deje de atacarme. Ya, listo, vamos, vamos, vamos, por el ojo. Ya queda poco, queda poco para el ojo Ajá, los golpeé re lejos Rápido, rápido, antes de que el ojo Ya, lo vencimos Ojo picho Listo, Gus, eso estuvo cerca Y si la sombra oscura también está apareciendo en los edificios De todos modos, mantén los ojos abiertos para nuevas apariciones ¿Entendiste? Ok, esa sombra oscura que estaba mirando a la gente ahora se está apropiando también de objetos inanimados. Ok, interesante dato. Bueno, vamos a destruir esta roca. Ah, bueno, ya. ¿Y aquí qué? Más gente herida. Vamos a ver si hay cosas para recoger por ejemplo esto lo puede recoger nuestro amigo el de fuego no me gustó tanto el de fuego la verdad si les soy si les sincero el de fuego no me gustó mucho ahora voy a esa <risa> Farquhar creo que es bueno para este momento eso, es que combinación de buena de daño que hace Farquhar muy buena, muy buena combinación para tantos enemigos reunidos en un mismo lugar Creo que tiene el momento perfecto. ¡Uy! Están golpeando sus hijos de madres, pero re duro, re... Ah, déjenme enalfar por el sol. Quieto. Eso, a distancia. Para que aprendan a respetar. ¡Oah! ¡Los congela! ¡Qué buen daño el que hace! Uf, ah, pero si no lo acierta, no lo acierta bien, graves perros, déjenme en paz. <risa> bueno, aquí va, mi super habilidad. Uf, me estrellé. Ah, es verdad que también esos pinchos me hacen daño a mí, no solo a ellos, sino también a mí. A ver si encontramos algo de cura. Excelente. Ahora sí liberemos a todos los que estaban por acá, atrapados, listo, lo chévere es que el juego te va diciendo cuando ya es momento de pasar a la siguiente zona, es decir que ya eliminaste los enemigos de esa zona, por la diosa Anaphilis, los enemigos crearon un infierno en esta ciudad, pensé que no escaparías de esto, Ja. si quieres visitar mi santuario para adquirir nuevas habilidades, solo tienes que ir allí, ok, o sea que ya pasamos de este nivel, Ok, faltan dos niveles Vamos al santuario Porque ya tengo como para comprar varias habilidades, ¿no? O sea, 26, oh, eso es harto A ver Veamos qué habilidad le podemos comprar a él La, la espada voladora Y se ataque volador que lanza a los enemigos hacia arriba Está bueno Ay, ah, la diagonal está re chévere Ay, ah, está genial, pero a ver qué más tiene este amigo, cae con el martillo mientras estás en el aire proyectando a tus a tus enemigos está buena esta habilidad también vamos a seleccionar esta, esta habilidad de, de Farquart y pues nadie ha muerto pero tengo que curarlos a todos ya, ya están todos curados, vámonos ah espere, utilicemos la habilidad de Farquart ¿Cómo es la cosa? Ah, primero tenemos que... Ah, entiendo, es una habilidad especial. O sea, tengo que cargarla para poder ejecutarla. Si no, no puedo. Ahí está. Se supone que es así. No, no me, la, no me, la sa, no me saca la habilidad. A ver, pues vamos aquí. ¿Cómo se saca? Golpe al suelo. Dice que ar arriba con Y. A ver. Ah, arriba y Y a la vez. Ah, pero no es una habilidad que gaste. Ah, no es una habilidad que gaste. Energía para habilidad especial. Solo que tiene cierta cierto tiempo de espera. Bueno, pues vámonos al siguiente pueblo. Ya casi estamos cerca de la zona final. Bueno, Farquaad. Oh, Arau, detente ahí mismo No me impedirás que No me impedirás de tomar energía de la oscuridad Para dominar a la provincia del viento Ese árbol parece perturbado Farquol, vamos a aplastarlo Farquol aplasta Ah, bueno Pues voy a utilizar mi habilidad Ten arbolito lindo de navidad que me vas a dar? Oiga, es que este es un jefe Ah, jefecito No Uy, está duro. Está pesado. Está pesado porque tiene un ataquecito todo, pingo. Uy, al árbol no me lo puedo cargar. Ahí, ahí es cuando, el, cuando él hace eso es porque va a lanzar la habilidad. Ese saltico, pingo, que hace. Bueno, ahí ya me curé. Bueno, árbol jodón. Si mientras yo esté con mi habilidad, creo que no me golpea. ¡Ah! A soltar la avenida, no, uy, oiga, pero es que este pendejo está bien fastidioso. What, está, está muy fastidioso. No, no, no, no. A ver, será que algo que, eh, bueno, no sé, es un árbol, ¿no? Lo puedo quemar. Ah. Vamos a dejarle minas al pendejo eso. Ah, no puedo, no puedo dejar varias. Ah, pero si sí le hacen daño. A ver. ¡Ay, no! ¡Sos! ¡Sos! ¡Ay, no! ¡Oh, ¡No, me lo mató! Rápido, rápido, rápido, rápido, por fin. Uy, Josh, casi te mueres. Oh, ¿O se murió? Ay, tonto, no puedes comprender el poder de la sombra. ¿Y ya? Solo me dijo eso. Ay, tonto, no puedes comprender el poder de la sombra y ya. ¿No te puedo liberar, rapolito? Oh, ay, no. No esperen. ¿Qué? ¿En serio? No, pero ya tengo muy poca vida. No, aquí sí me la destruyó feo, horrible. Ah, pero esperen, la puedo, la, la puedo liberar. Aquí me dieron la máscara. Así la podía liberar. Oiga, ese mico qué. Ay, Dios mío. No. Rápido, rápido, rápido, rápido. Ah, ok, ok, a ver, este bicho lanza el viento hacia un lado. Oh, no, no, no, no. Hijo, ¿usted es el que controla esto o okay? qué? Este micro me está sacando la piedra. Uy, qué buen daño mire, por ejemplo ahí le estoy haciendo harto daño porque no hay micos pero el mico es el que le ayuda bastante a ese bicho ay no no no no no me lo mató. ya casi ya casi ya casi muérete árbol muérete muérete no soy malo con los árboles, pero es que este árbol estaba muy maligno. ¡Sí, lo logramos! ¡Qué momento difícil! Que descansen en paz. <ríe> ¡Uy! ¡Cuántas almas nos dieron! Y aparte, miren, nos dieron algo. ¡Wow! Como unas gemas. Es así, no sé para qué serán. Pero bueno, esto, este nivel estuvo pesado. Pesado, pesado. Vamos al santuario. O sea, necesitamos curarnos. O sea, no esperaba que una vez nos saliera un jefe así. En un momento como esos. A ver esto. Bueno, primero curaciones. Curación a Farco, Curación a C o Z. E Z o Z. Y a Shash. Y ahora vamos a ver qué se puede comprar para estos muñequillos. A ver... a ver por ejemplo él. Ah, el de teletransportar y este tormenta de fuego lanza múltiples bombas a los enemigos invisibles. enemigos visibles, está buena vamos a usarla, vamos a dejarla y vámonos Sí, quiero volver al mapa a ver creo que ya estamos cerca del último nivel de esta demo otro enemigo ah no ahora son don Ge oh estos hongos explotan no me toca entonces dispararles Ok, algo que dispare porque si explotan me hacen bastante daño A ver Gus, ¿qué tiene malo ese hongo? El bosque iluminado está profundamente contaminado por la sombra Por lo que tendrás que ser inteligente para salir de aquí, buena suerte Los voy a explotar a todos, y dice perdiendo. Antes de que te exploten, ¿verdad? Ajá Bueno, cuando sean lagartos no hay tanto problema el problema es cuando sean esos hongos. Porque ya lo sabemos por de las ofos. ¡Ah! Los voy a recoger a todos y los voy a cascar. Este patito fastidioso también es más cansón. Deje de joder, pato. Ah, ya. Listo. Ah, hongos. <ríe> Uy. Ah, siguen derecho a los hijos de madres. También puedo esquivarlos. Ay. Tenga. <risa> si lo golpeo contra las, contra esos eh, chuzos les hace daño. Ah, que ¿Me van a golpear o qué? Ahí está. Tenga para que aprenda y respete. Ja. Ah, Tambo se sigue estriando el mismo contra el. Ay, ah, esta vieja que lanza cosas así me, me genera problemas. No me joda la vida, señora. Ay, ¿qué hice? Yo, Salvanash. Ya, yo, pues. Ah, micos! Micos locos. Eso, para que aprenda. Mi... Ay, yo mismo me estrellé contra eso. Oiga, amigo. Mico loco. Listo, sigamos. Necesito curar a Farquhall. Listo qué? ¿Qué hice? ¿Qué acabo de... ¿Bajé? Ah, no sabía que podía irme por abajo. Pero aún así tengo que pelear contra estos bichos. Pero no entiendo. Ahí cómo subo. <risa> a ver. Bueno, acá hay como algunos problemitas de... Como de ubicación. ¡Uy! hijo de madre! ¡Oiga, loco! ¡Pico, loco! Ahora sí puedo bajar. A cascarlo, ¿no? Ahora no puedo bajar. Pues, voy a, ahora sí. ¡Oh! me lo mataron <ríe> a este también <ríe> no pero así no se vale ay no vamos a revivirlos. no rápido rápido rápido rápido y váyase Ay, ahora me la mataron a ella No, está difícil, está difícil, está difícil No, vámonos, vámonos, vámonos de acá Vámonos de acá, vámonos de acá No los puedo revivir ¿y ahora? No, esos hongos ver. Vale. Ay, volvieron a salir No, acá se queda un poquito como que se golpea Farquhar contra el no, y ahora me toca usar solo Farquhar no creo que vaya a llegar al final con solo él la verdad o sea, está muy complicado llegar al final de este mapa con solo Farquhar Mire, no, mire cómo me lo... Vuelven oh, al pobre Farquhar. No, Farquhar, vas a morir. Vas a morir. Hasta escucha, tengo que sí o sí pegarle porque ya ataca a distancia. Como ataca a distancia. Ay no, y ahora el mono ese que lanza bananas. Mono desgraciado. No, a mí no me venga con sus cuentos pendejos de mono. No, no, no, a mí no me venga a cascar. Mono pendejo. Ah, se está pegando. Varias veces el mismo. Ah, pendejo. No, ¿cómo es que me pega? Pero ese mono sabe artes marciales o qué. ¡No! Ya, rápido, rápido, necesito recuperarme. No, estoy muy débil, la verdad. Miré como, como incluso camina el personaje. No, Dios mío, ¿qué hago? Ah, utilicé la, la habilidad esa. No, pero qué habilidad tan pinga. Es como un terremoto. No, morí. Todos mis personajes murieron. Ay, tenía ahí apenas para la vida. Tenemos que tener cuidado. A ver, ¿nos pueden de devolver a ese nivel o qué? Ok, sí, vamos a ese nivel. O sea, sí o sí lo tengo que vencer. Ya. Yo sé que puedo vencer este nivel ya sabiendo lo de los hongos ahí debajo del puente ese. Tengo que ver, esta cucha que es a distancia es la que más me molesta. Ah, listo. Listo, por fin. No, mi hijo. No me vaya a explotar. ¡Ay! Listo. Vamos. <risa> rápido, rápido. Rápido, rápido, Josh. Vencelos tú puedes. Eso. Ah, no me joda, no me siga. Ah, las viejitas. A ver, viejitas, ¿qué tienen para mí? Ah, el mono este fastidioso. Deje de joder la vida, mono. Listo, lo logramos. Ya le agarramos el tiro a la técnica. Aquí es donde, donde perdí casi todo mi... Mi vida por los monos esos. Ah, pero puedo seguir derecho. En verdad podía ignorar yo a los monos esos. No me danse cosas pendeja. Eso, eso, eso. Ahí vamos, vamos bien, vamos bien, vamos días. A ver, que joden, que joden, no jodan, no, no joden, no vengan a joderme que yo todo lo que duré ahorita en la anterior para que ustedes vengan a, a molestarme a mí a estos bananos que lanza este bicho. me gusta mucho la habilidad de Josh, es muy chévere, muy poderosa la verdad, muy útil contra muchos enemigos, ahora sí, aquí vengo con todos, aquí ya no me van a, a joder la vida, ahorita que me dañaron, me, me le hicieron daño al Farquharp, Ah. Uy, este mono, cuando le da por cascarlo a uno de verdad que se pone fastidioso, o sea, en un momento se queda quieto, pero cuando empieza a lanzar sus podercitos, es un fastidio, mire, es que todo es, a ver si de pronto con ataques a de distancia deja de joder. ¡Qué bien, qué bien! ¡Qué buena combinación que acabo de hacer! ¡Ay, no! <risa> ¡Uy, si es que cabe le lanzando no más enemigos, ¿no? O sea, es claramente un up en, en esencia, sí lo es. O sea, es un full up, pero sí, o sea, empieza a subir la dificultad. Aunque siento que es muy equilibrado en comparación con otros ups, ¿no? Hay muchos que... Uf, la cosa de la dificultad se pone de verdad muy, muy complicada cuando ya que o sea cuando, que cuando ya uno va avanzando ya son demasiados enemigos y esto yo no lo puedo destruir, ah, me toca como que saltarlo, uy no, no pero estoy esto, esto como es, de verdad no puedo destruir esto me gusta, me gusta la idea de él. Ah ya, ya podemos pasar. Bus, llegamos a la cima de la colina, te sugiero que me visites en el santuario para comprar nuevas habilidades. No soy responsable si quieres continuar sin mi ayuda, es tu vida. Pero no creo que pueda comprar muchas habilidades, solo tengo como 16 almitas. Si sí los voy a sacurar eso sí. <risa> Yo sé que ahorita se viene como un jefe, pero pues, ¿qué más puedo hacer? Con los 17 puntos que tengo, no es mucho lo que puedo comprar realmente. Pero pues, vamos miremos a ver qué, qué opciones. ¿Será que en, en, eh, compramos el escudo? Ah, compramos el escudo y el de ella la está de hielo y el de este el teletransporte eso, listo pues vámonos sé que es un jefe no me vayan a juzgar, si pierdo no es mi culpa Sí, es un jefe, se nota Ush, pero mandó algo ¡Ah, es un clon mío! soy Oscuro! Soy yo Oscuro, el guardián del Totem de la provincia de Viento Retrocedo O sea que sufra los vendavales de la oscuridad No dejaré que toques el Totem <risa> ¿Qué es esto? Hicieron una muy mala copia de mí Me gusta el humor Esos ojos rojos me dan escalofríos What. ¡Ush! ¿What the... <risa> ¿Qué? Hay que esperar a que se le acabe la habilidad ¡Ah, se cansa! Tiene un punto en que la habilidad eh, eh, se cansa. Claro, cuando la recarga... Uy, Dios mío. Hay que esperar a que se canse. Adiós. Desgraciado. Ya ahí se cansó, ahí se cansó. Adiós, perro. Y ahora, yo también le hago mi habilidad de ¿eh? rayito. No sé. Ah, para mí que este yo oscuro no es tan... No es el verdadero jefe. Ahí se cansó de perseguirme. What? Ay, oh, ahora sí el jefe, ven. Se los dije. Tan raro, porque se está dejando golpear tan fácil. Ah, vuelve y crea otro clon. ¿Y ahora quién es? Otra vez el Dios Oscuro. ¡Uy, no! Pero ahora con no, yo oscuro, no. no. Bueno, la mecánica esta está mucho más fácil que la del árbol, les voy diciendo. No. Ah, ese sí, con su técnica pinga ahí de... Ay, no. A esperen, ¿y si lo uso para que ataque al, al mismo este, será? Se puedo usarlo para que el ataque el mismo ¿tótem? No, otra vez no. Ay, no. Se va a cansar, cansese, se cansese. <ríe> Listo, ya de nuevo. Ah, y van a crear otro. Ay, otra vez Ay, no, gasté mi habilidad mal Ay, este bicho siguió creando otros Ah, pero le hace daño a él Ay, no, no, no, mi vida, mi vida Ahora larguémonos de acá Larguémonos de acá porque viene el Josh Maligno a ver si con el mismo ataque le puedo hacer daño a la... ¡No! ¡Uy, Dios mío, no! ¡Qué me hace daño! Pero le puedo hacer daño a los malos. ¡Qué loco! Hay daño colateral. ¡Oh! Listo, vamos. Adiós, adiós, enemigo. Adiós, adiós, te me vas. Te me vas, te me vas, te me vas, te me vas. Te me vas. Adiós. Ajá, te vencí. Qué bien, te vencí. Josh, jaja, sabía que este vilucho no era nada. Según mis cálculos, él era más fuerte que tú. Uh, la cara de Josh. Pero sí, sí lo logramos. Mira eso, estuviste el primer totem maldito. Ahora la provincia. Ahora la provincia del viento está libre de la sombra oscura. Hay algunas provincias malditas más adelante. Vamos a la playa de la provincia del viento para encontrar un camino hacia la provincia del agua. Ah, qué bonito. Efectivamente creo que hasta aquí va el. La demo. Wow. Ah, está. ¿qué es esto? Ah, es así como él puede ir a la, a los, o sea, como a pelear. Se meten los sueños de la gente o cómo es la cosa. Uy, miren, miren qué animación tan bonita del, o sea como de la presentación del juego. muy bonita ¿no? Y, y hay una musicalización también que acompaña el juego está interesante, está bonita realmente está muy chévere de verdad que juego tan bonito, o sea, y el juego ya está para comprarlo en Steam posiblemente lo compre, realmente está muy bueno eh, ignoraba este juego eh, y bueno, tampoco me imaginé que fuera de Brasil que fuera latinoamericano, por supuesto Esto... pero si sí tiene una historia interesante, unos personajes interesantes Una... todo esto de, de que son hechos a mano La animación, las ilustraciones, todo, todo me parece muy bonito Qué chévere Sí, creo que hasta aquí era el fin de la demo, ya nos están mostrando como un tráiler del juego esto que está bonito, por supuesto, nos muestra bastantes escenas. Sí, hasta aquí. Entonces, el título es Just Journey y tiene las cuatro máscaras de cada uno de los personajes. Está de verdad muy bonito. Entonces, pues bueno, amigos, eso es todo. Pueden jugar la demo o pueden comprar el juego si les pareció bonito. Espero lo hayan disfrutado. No olviden darle like, comentar, suscribirse como siempre. Y pues bueno, eso fue Just Journey Dark Next, Darkness Totems. Eh, videojuego latinoamericano, videojuego de Brasil y nos vemos en la próxima. Bye bye.